Señores, el dominicano no deja de sorprender cada día más. El dominicano es especial en el mundo. Dios hizo el mundo. El globo terráqueo. Y duró porque... un día, <risa> vamos, y duró un día siendo <risa> dominicano. Dice <risa> el nomás. El dominicano es la parte especial del mundo le saca provecho a todos, se beneficia de cualquier cosa. En la Gira del Pueblo, de nuestro amado y querido, por no, todo el mundo. Rome, eh, no, Anthony Romeo pues Santos. Pues cierto, esa foto de chaval, se ve como muy cariñoso. Ay, ya, ya, ya, ya. Qué amor <risa> tiene chaval. La se gira, va, oye, la gira del te, pueblo. Tu no se ve como muy rara la foto de chaval. Estaba sí, está el chaval. <risa> la gira del pueblo que realiza Romeo Santos sigue desarrollándose en todo el país. Luego de recorrer las provincias del Sur y del Cibao, el chico de la poesía estuvo en San Pedro de Macorís. Al tiempo que se realiza esta gira, también la gente... Se le hace para ofrecer a los que ven un buen lugar, o un sea, B un VIP. Un VIP, arman un asiento arriba ¿Se de la casa. ¿Cuál fue el VIP que nosotros presentamos? Nos, nos subieron a Chicho. Hacido de Chicho, de jabón. Miren eso, fréname ahí, por favor. Yeah. Resulta que en la Sultana del Este a alguien se le ocurrió ofrecer estos asientos VIP, <ríe> Dios mío. Pero miren, ¿Eh? miren, No, pero esta gente tan loca. Pero hay un problema. Frente a la tarima. El problema no son los muebles. <risa> el problema es que ellos no calculan que frente a ellos iban tres vallas. <risa> que no le dejaron que ver. Que no dejaron ver. Que apiar. Miren, miren eso, vea. Es un hombre que, que cogió un préstamo. Eh, cogió un préstamo <risa> para alquilar todos los muebles. También está un poco retirado. Sí, porque yo sabía, pero ahí, velo ahí. Le dañan la sopa. Le dañan... La sopa al dominicano. Me metieron en jabón. Mire, <risa> le echan jabón a la sopa. ¿ver? Ay, Dios mío. Ese... Deje, Señor, deje, cómo... deje el video, y me ¿Cómo, ¿Cómo es? ¿Cómo es que usted? El video. Ah, mira, señores, miren pero la... miren, ellos hicieron <risa> un <playa. risa> Hasta playa Yo no había visto eso. <risa> y ellos hicieron <risa> un para eso. Sigan ahí haciendo flyers. No, no, pero no. Eh, eh, 15 eh, mil pesos. Óyeme, di, pinta, oye uno, dos y tres. 15 mil. 15 mil pesos. Por, a fila 1, 2 3. Mira, y mira, mira. La mira. fila del 1 es 5, sí, 10 mil. La fila mesa az azul, 5 mil. Y la era... roja trae en el patio, al lado de la escalera. ¿Cuánto es mil pesos? Mil pesos. Hay... O sea, pesos. la que están atrás. Ahí. Mil pesos. No por el tipo iba a ligar. No por el tipo. Ahí cogido un préstamo para hacer esos muebles. Esos muebles mueble, es son de los de lo, de lo que se hacen rápido. Sí, mira, los que se hacen rápido. Mira, a ver. Ay dios mío, meta tu mano, mira, mira, mira. Pero mucho mueble, sí, pero también está muy retirado, Férense. Sí, está retirado, pero se ve. No, no. De, no, de no, noche ahí está nítido. No, no, chiquitos. No, de no noche, de noche ahí. se ve nítido. Ahora si vi pie nosotros estábamos aquí. Sí. Eh, eh, Voy ve a ver, pero está demasiado lejos ahí, como quiera. No, pero eh, le dañaron, le dañaron el negocio al, al hombre, el hombre que tenía. No, su pero yo, yo, nítido. yo. Ah, porque él seguro lo vio cuando estaba montando. Yo hago lo que sea para que no me Yo le doy cinco muebles de adelante a la gente para que no me la ah, esa que vuelta. eso fue la misma producción de, te, de, de, de la empresa Telemicro, seguro que puso eso, esa valla y pues, de barres, le pusieron una valla de barrecera de Telemicro y de viva. Qué ahí. intención, no, ¿Eh? no, Señores, Esto es los dominicanos que siempre le sacan provecho. Que esto es algo increíble. No, no, no. Y, y hoy, hoy le toca. El domingo termina la gira del. Eh, el domingo 15. Sí. O sea, el domingo 15 termina. Eh, la gira del pueblo, la romana, pero ya la gente, tú sabes, está activo y está eh, emocionado por ver a Romeo. Pero la, el dominicano siempre le busca la forma de, de poner su Su negocito y su vaina en eso. La otra vez, miren que lo que pasó: que le busier, eh, había arriba una casa y había otro negocio y la gente quería hacerse de pay de peso. Pero señores, si eso es gratis eh, y para que todo el mundo vaya y para el usted hace un flyer. Entonces, cuando tú haces un flyer y lo publica ustedes usted se aclaró que esa gente de, de que se den cuenta de ese flyer y es y esos eventos lo van a querer quitar y, le, y le, por eso le pusieron esa, esos dos, esos do, eso do, ¿cómo se llama? Eh, bajante, esos dos bajantes, no tres bajantes le pusieron Frente a frente a la casa por tigre. Porque a veces usted cree, usted no, no se puede ser quiere ser un tigre, pero ahí salió pago. Porque, señores, 15 mil pesos, pero, pero ni un concierto de Romeo vale 15 mil pesos. Un VIP adelante, pero eh, en esto, un concierto de Romeo, es de Romeo no en estadio olímpico. Vivo, señor, ¿Eh? mire, ¿Cómo van a bajar esos muebles de ahí? <risa> <risa> y apagarlo, que bueno. Cogió prestado, ¿Eh? eh cogió prestado ahí. Porque a veces en esos VIP, la mano es porque esté sentado ahí, en la bebida también. Porque ya sí, así, porque tenía eh, camarero y de todo. Sí, camarero, ella tenía empleado, pago y de todo. Por tigre, ahí está. No, no, pero también estaba muy lejos demasiado caro, vale, 10 mil. 15 mil no, pesos, ya no. 15 mil, si había sido más cerca, no, que usted no, ve a Romeo de ahí. puede, 15 mil pesos. No. Pero que ni en el concierto de Romeo vale eso, 15 mil pesos, un VIP pialante pero, pero puede valer 10 mil o 8 mil pesos, pero 15 mil pesos. El concierto abusado, de Romeo. abusado, qué eh. abusado, eh. Está bueno que cae, que meterlo los presos. Eh. Igual que le, tú supiste, le de a Anthony Santos, ¿cuánto están cobrando? Claro. Cobraron una fiesta. Por adelante, dije. ¿Cuándo? Cuando estaban cobrando la boleta de adelante de la mesa, eh, que estaban cobrando, dije, en, en 15 mil pesos. Sí, eso yo supe, la boleta estaba 15 mil, la boleta estaban. ¿Por la de aquí? No, pero eso era allá en Jarro. En Ah, no, pues sí, claro, lo vale, lo no, vale. 15 vale. mil pesos, estaba ah, lleno. Ah, y barato, está, creo Ay, yo. Ll estaba lleno y vale, vale. Pues allá aquí cuestan 10 mil fácilmente, ¿no? O 5 mil pesos aquí. Bueno, no, no. No, la mesa es que cuentan Siempre, en, pero en boleta una cosa, una cosa es la boleta. Una cosa no, no, la, la boleta la no, la boleta es asequible. Pero... Asequible siempre, ah, pero vale. cuando es... Las la mesas la... son caras, las de Anthony Santos son caras. No, parece my que, que el tipo pensó, dijo, bueno, yo voy a ver verlo, estilo Anthony Santos, y quiso hacer ese negocio. Ahí está, se guayó por estar de No, no, tigre. no, pero ambición, la ambición, lo la mató, ambición lo mató. Dios lo hizo así, le mandó esa trevalla. Y, y, y ya están llamando. En ¿Eh? la mañana temprano llaman. Dime, ¿cómo te fue? Mire, Lidia, a mí no me fue muy bien. <risa> la vaina se va. La vaina se pusieron. Tan temprano llaman los cobradores, porque imagínate tú, todos esos muebles que están ahí son eh, fabricados ahí mismo. Se lo eh. fabricaron de una vez, cogí un préstamo ya, tú sabes. Ahora tienes que Ay, pagar. No, no un no, por no un chin de mueble. Pero que mucho mueble. Pongan el video, pongan el video. Como más de 25, pon, video, más de 25 un muebles. De mueble, un reguero de mueble, un de Mire. Pongan pon el, el video, video pongan el video. Eh, Todavía, yo lo veo en Q. Todavía hay, no se puede poner el video. Este muchacho, Fernando. Fernando, mi hijo, Renando, ni Navidad. Fernando, ni Navidad cambia. Míralo ahí, mire, mire. Esos muebles ahí que hicieron, mire ahí. Esos son muebles de esos que se hacen en, con combaina tapizados rápido Pa, pa, pa, pa. Sí, que de madera. Sí, pa, pa? de madera, pa. Y ahí está. Yo te sigo diciendo que está muy lejos la tarima para ese VIP. Una hora más tarde. Y <risa> <risa> se guayaron. Ellos le el vamos a una pausa y cuando como... le tornemos, vamos a hablar de Navidad. Cosas que... Que nosotros hacíamos Navidad, cosas que ya, ya no man, se hace. Que ya, no, man, La ya gente no, eh, activa con su teléfono para que llame. El WhatsApp está desactivado por ahora. Eh, te, la, la tablet sí, ¿sí? está no, no, estamos, ¿sí? está bien. A mí me gusta que esté desactivado <ríe> porque <ríe> que hay uno vivo <ríe> que nada más por ahí que tiran. Así que ya al programa 809-725-0505. Cosas que han pasado, que, que extrañas de la Navidad. Dominana, que ya no se, que ven. no se ven. Vamos a la pausa y cuando retornemos, ya ustedes saben. Más de los osos <ríe> I'm don't know what to just